Y después el, el gran silencio que es no haberlos ni siquiera escuchado gritar frente a la tortura, no haberlos ni siquiera escuchado gritar o cantar cantos revolucionarios antes de que los maten como hacían muchos de ellos. Que lo sabéis, pero es silencio. Era protestón, era bueno, pero tenía mucho carácter, la voz alta, protestaba. Y decía malas palabras. ¡Carajo! La puta que nos parió, esto. A nosotros nunca. Sino por algo que le salía mal, ¿viste? Este. Cinco años sin decir una mala palabra estuvo, pobre. Estaba así como apagullado, ¿viste? Pero yo creo que a los hombres que lo pasó, en no poder. Hacer nada por sus hijos. ¿Cómo no puedo hacer nada por mi hijo o por mi hija? Y mi marido tenía mucha ilusión que lo iba a ver al hijo. Después una vez me dijo, no sé quién se lo habrá dicho, dice, el padre sufre, pero más, mucho más sufre la, la madre. Digo, y vos estás sufriendo la par mía. A la par mía. La par mía. Mi marido se murió a los cinco años de dolor, de pena. Casi todas nos quedamos viudas. Nuestros maridos se murieron de cáncer de colon, que es un cáncer del sistema nervioso, o del corazón. Y yo fui a la plaza porque mi marido, que iba al centro, un día me dijo, Poro, las Madres Caminan en la Plaza de Mayo Y cuando pasó lo de su hija, se dio cuenta de la razón que, que yo tenía de lo que decía. Por lo tanto, él actuó como tenía que haber actuado yo, que en ese momento te dije cómo me sentí. Quiere decir que él sintió bien lo que su hija hacía. Y la buscó por todos lados. Nos quisimos mucho aunque éramos distintos, nos entendíamos bajo sus sentimientos o eran muy buenos. Entendió perfectamente mi forma de ser y yo la de él. Y me acompañó siempre a la plaza. Y las últimas palabras de mi marido cuando se murió, me dijo, Poro, yo lo único que quisiera es ver otra vez a Alicia. Y esa fue su última palabra. Adentro de tu cuerpo se hace un pozo, un agujero oscuro, negro, que nunca, que nunca llenas después, que se mantiene ahí. La desaparición es lo primero que olvidás es la voz yo tengo que hacer mucho esfuerzo ahora para acordarme de la voz de sus risas, de sus chistes, de sus cosas, no me olvido de nada de sus caras, de su felicidad, no me olvido pero la voz es lo primero que se te olvida. ese hola mamá a veces me esfuerzo por por, por... por querer escucharlo, viste ¡Por estos hijos nuestros, nuestros hijos! pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo para que el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo para el que dio la orden de la agonía, pido castigo para los que lo defendieron ¡Pido castigo! ¡No los quiero de embajadores! ¡Pido castigo! ¡Tampoco en sus casas tranquilos! ¡Pido castigo!